¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su programa, La Voz del Pueblo MX. Les saludo con mucho gusto, Jorge Mendoza, y como siempre, eh, mi compañero de batallas, Néstor Velázquez. Tenemos invitadas, ahorita se las presento. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Aquí muy contento ya eh, expandiendo el, la voz del pueblo verso, o sea, todo el universo de la voz del pueblo está creciendo, muy contento, ya tenemos nueva invitada esta semana para poder seguir expandiendo las voces y seguir trayendo experiencias y comentarios aquí a la voz del pueblo, porque recuerde que estamos aquí en esta iniciativa donde su voz es nuestra voz y desde luego todos están invitados a participar. Y si tienen un tema, si quieren compartir con nosotros una experiencia, algo, algo, lo que sea, adelante. Bienvenidos a La Voz del Pueblo. Bienvenida. Bienvenida, Bere, Berini, gracias. Berenice Gutiérrez es la invitada del día de hoy. Eh, ella es psicóloga, una invitada que va a compartir sus experiencias al respecto del tema del día de hoy, que es ni más ni menos conocer personas de manera segura, en redes sociales o en estas aplicaciones de liga, incluso también como Tinder, Patuk, Adopt a un Chico, Crush, Surfing, hay muchas dentro del mercado de las aplicaciones, incluso directamente me parece en Facebook era, era como que el, la manera directa anteriormente. ¿Cómo estás Berenice? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, pues encantada de compartir con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y vaya, pues aquí andamos para, para charlar un momento de todas estas acontecimientos de hoy en día que nos suceden, que a veces las tomamos desapercibidos, pero cada día pues están eh, consumiendo pues eh, la alegría del humano y las convivencias, pero muchísimas gracias por la invitación a ambos. Excelente, qué bueno que estás por acá, Veré. Y bueno, va más allá, amigos. Estas aplicaciones, ¿qué tan seguras son? Eh, ¿Qué vinieron a sustituir? ¿Qué vinieron a cambiar dentro de la interacción social? De esto que se le llama un emparejamiento. Ah, de alguna manera el ligue, el firiteo. Todo como ustedes le quieran conocer. Eh, realmente sucede ya en redes sociales y en aplicaciones de este tipo de ligue como Tinder. Ya estuvo mucho en tendencia esta persona, este sujeto, que le fue nombrado como el estafador de Tinder, ni más ni menos. Y bueno, realmente por eso surgió esta necesidad de aquí, de mostrar en la voz del pueblo parte de consejo, parte de experiencia de lo que le ha sucedido a un servidor y aquí a los presentes Néstor, eh, Berenice y como no, ustedes que están ahí haciéndonos el favor de acompañarnos. Yo voy a contar algunas experiencias, pero primero quiero empezar eh, por aquí con Néstor a ver si tiene alguna experiencia en específico, alguna pregunta para Bere. Adelante Néstor. Bueno, como experiencia, como experiencia, como anécdota, como parte de todo esto, digo ya, soy un hombre de 40 años, en esta onda estoy corrido en terracería y prácticamente en todos los terrenos que puedan existir. Estamos hablando que desde el Star Media Chat, yo, yo tenía como contacto con personas que iba como conociendo. Estás hablando que eso fue que en 1998, una cosa... Ya tiempos, eh, en tiempos de Internet, estamos hablando de una prehistoria ya muy lejana, porque sabemos que el Internet está rapidísimo, ¿no? Y hablar de cosas como Star Media, mucha gente ni siquiera de las audiencias jóvenes ni siquiera, Star Media, ¿qué es eso? ¿no? Bueno, previo a Facebook, previo a MySpace, previo a Metroflog y a todas estas cosas, Yahoo tenía un universo que controlaba todo. Yahoo! Juegos, Yahoo! Chat, Yahoo! lo que fuera, Yahoo! Grupos, Yahoo etcétera, etcétera Y Yahoo! era como el punto fuerte donde todo esto se juntaba y todo progresaba y todo iba bien Lastimeramente Yahoo! cayó hace unos años y ya no se ve tan fuerte como lo fue en aquellos años Previo a Yahoo! venían muchos grupillos, muchas paginillas ahí que salían, altavista, etcétera, etcétera Y una de las más prósperas fue Star Media Hagan de cuenta que es el equivalente hoy en día a Google, ¿no? Tenía igual su correo electrónico, su cosa para juntar documentos, etcétera, etcétera Y todo esto era pero muy rudimentario Y tenía un servicio de chat El chat, como lo conocemos hoy en día, es un poco más restringido Sí, es un poco más seguro, es un poco más persona a persona Y se da casi siempre ya entre conocidos Es raro que te llegue un mensaje a Facebook de un desconocido como tal Facebook tiene un apartado en su, en su sección de Messenger que te dice ahí de fulanito que de tal que no conoces quiere mandarte mensaje, lo aceptas, ya tú sabrás si lo aceptas o no lo aceptas, no aceptas, perdón. Instagram también tiene su sección de mensajes de desconocidos, inmediatamente que te mandan un mensaje te dicen lo conoces, sí, aceptas, ya sabrás si aceptas o no. En aquella época todo era... Pues sí, la prehistoria, era muy rudimentario Existían los grupos de chat de ligue, de veintitantos, etcétera, etcétera Y todos entrábamos a este chat por lo regular Y pues sí, o sea, la mayoría eran hombres no Era muy complicado llegar a alcanzar como una relación O a una persona que realmente fuera como combatible eh, De sexo opuesto, en, el, en algunos casos eh, Habrá quien sí, también había chats de homoparental Y todo eso de, de sexo y así, homosexuales, perdón y todos estos chats, todos estos, pues, llegabas y al que te contestara, mandabas cuatro o cinco mensajes privados y nadie te contestaba a veces en una noche, podías nomás estar viendo cómo estaban ahí peleándose y mandándose mensajes y tú nomás viendo, ¿no? Ay, Todo sí, ese sí. tipo de cosas fue como evolucionando, pero previo a esto, previo todavía existía algo llamado Microsoft Chat. Entonces este también era igual una jungla, llegabas y había un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y un Néstor de 17, 17, 18 años, más o menos, yo tenía en aquella época, pues empecé como a conocer ahí amigas que... En el, ah, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? No, pues que de Torreón. Ah, qué padre, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? No, pues que de la Ciudad de México. Ah, mira, tú eres de la Ciudad de México. Yo vivo en talado yo vivo en talado lado. Y, y pues todo iba más o menos bien, pero resultó ser un cuate de treinta no, no, no, no. ¿No? y tantos años, digo, no habría habido problema por esa parte. La experiencia pues, sirve, o sea, queda la experiencia Del, de esa parte. Pero pues, yo sí soy medio desconfiado en esos asuntos, ¿no? ¿Sabes qué? Acompáñame a ver si, como está esta onda, ya si funciona o lo que sea, pues, ya si no, si hay algo más raro, pues, le entras al quite y no sé qué, ¿no? Y sí estuvo como raro porque, pues, si sí, era una persona que iba, este vestido de mujer y cosas así digo no es que yo tenga nada que bueno muy bien pero simplemente no es mi preferencia no no, no. aparte era yo menor de edad no 17 años <risa> no me iba, no íbamos a, a, a, a no iba a haber una especie de match ahí no un par de años después no sé si recuerden todito card, todito todito.com una cosa así que era un servicio que también trataba de englobar todo y trataba de funcionar las cosas y de repente, este, igual, lo mismo, conozco a una persona y aquí este, fue algo muy este, explosivo, ¿no? si sí, fue una de mis experiencias amorosas más grandes, ¿no? Dos años de noviazgo y hablábamos de matrimonio y cosas así, de, de eso. Y sí, o sea, digamos que en estas experiencias, Dios da y Dios quita, ¿no? O sea, de repente me salía así, ah", y ahora conozco a una chica. Y a lo largo de todos estos años, en esa primera época, estamos hablando de mi entre en 1990. 7 quizás y el año 2001 la forma en la que por ejemplo si nos dedicábamos a esto del internet y esto pues entrábamos a los chats y conocíamos personas y entonces y no era eh, tan fácil o, bueno es que no quiero usar la palabra fácil pero pues sí por decirlo de cierto punto de vista fácil no porque era mucho texto de hecho el nombre pues, es irc internet chat relay porque es a través de texto nada más y era un poco más complicado que que te gusta que, que te, etcétera etcétera y para las personas que solíamos en aquel entonces tener como muy mala fortuna en el amor y que el, no dábamos una en los bailes o en lo que fuera el chat se empezó a convertir en una especie como de herramienta de para este tipo de cosas no no digo que sea como lo único que hacemos a final de cuentas trabajamos vamos a cursos etcétera, etcétera se conocen a personas pero el chat el primer chat la parte histórica pues sí viene en este en este aspecto y es medio complicado ir tratando de de, de, de velar de de pues sí, develar de lo que vamos viendo y cómo vamos entendiendo las conversaciones con las personas no ya por ejemplo en, hoy en día pues a lo mejor vemos las fotos y es un poco más sencillo vemos por ejemplo la foto no de de las chavas por ejemplo, ven las fotos y ya si ven un cuate ahí con bebés y eso, pues inmediatamente va para atrás, ¿no? Porque te vas a meter en problemas. O, o, o igual nosotros hombres también, vemos una foto, ah, mira, aquí está, aquí, no y vemos estados y otro tipo de cosas. Oye, así es un poco más fácil poder tomar esta parte. O sea, es un, no, no, no que sea más fácil, porque incluso estamos hablando que hay ahorita un, incluso una serie que, que se basó en un engaño. Pero al final de cuentas, esta parte, pues sí se ha ido como develando y se ha ido haciendo como un poco más sencilla, digo, en aquellos años, y mándame una fotito para conocernos y no sé qué. También pasaba que buscaban otra foto de alguna modelo, alguna revista por ahí, la, pum, la mandaban y ¡ay, qué bien! Y se iba uno con la finta, ¿no? pero pues era incluso las cámaras web no empezaron a hacer presencia en las computadoras en las laptops y todo eso hasta por ahí del 2004 2005 más o menos y era complicado y era un poco caro tener una cámara web sencillona entonces todo ese proceso que ha ido como evolucionando hoy en día aún así sigue siendo sigue siendo difícil y, y digo vamos no digo que sea imposible, que de repente eh, no, no, no halles algo que, que sea compatible con tus gustos, con lo que estás buscando, pero a final de cuentas sí el riesgo está latente, aquí es un punto importante. Sí, bastante. Eh, fíjate que en aquel tiempo también se utilizaba mucho el, las citas ciegas, uh, digo, vaya, así se utilizaba. Y era pues totalmente nervios, totalmente face to face, finalmente conocerse. Y, y bueno, ahorita estamos enfocándonos a, o tratando de ver en redes sociales qué es lo más actualizado hoy en día y qué es lo que nos está determinando el poder compartir con alguien, pero hay ocasiones en que no es de la mejor manera, ¿no? Y crea ese, ese temor, pero a la vez eh, esa no sé, esa idea de, o idealizar a la persona que tú realmente según tu mente quiere, ¿no? Entonces, por eso a veces caes en, en esas circunstancias. La verdad es que este tema se me hace muy interesante porque también sucede muchísimo personalmente. Yo les puedo comentar que, que yo tuve una experiencia, pero sí fue con, con una persona... Eh, face to face, realmente, uh -huh. que lo conocía, que salíamos como amistad y, y finalmente pues sí, sí llegó a, a tener este tipo de, de rasgos, no yo los puedo llamar rasgos maquiavélicos, sinceramente. <ríe> ¿Por qué? Porque bueno, eh, tienen sus rasgos pues de valores retorcidos, para, para mí una persona maquiavélica eh, tiene unos rasgos de retorcidos totalmente Y pues su sello prácticamente es la manipulación uh -huh. Pero curiosamente no te das cuenta la, o, la contraparte o la otra persona No te das cuenta sencillamente, de verdad Ahora que, que pasó la serie en Lo de Timón Levie eh, Sí, prácticamente... Para personas que están buscando el amor real o el amor idealizado o que son personas, eh, vamos, un poco, pues, ternuras, ¿sí? Y que están abiertas al amor, uh -huh. prácticamente sí te puedes encontrar con este tipo de personas, pero también puedes pararlo. Vaya, yo tampoco soy muy adicta a las redes sociales. Sí abrí en una ocasión mi Tinder, pero así como lo abrí, fue cerrado. Tal vez de ahí tengo escaso una amistad y eso eh, sí, sí la frecuento, sí la frecuento, pero realmente sí la supe escoger, porque la verdad es que sí es un tema demasiado complicado para mi punto de vista en tratar de conocer a personas por esos medios Sí, sobre todo el, el tema de que puede llegar a ser una persona como mencionas, bastante peligrosa que oculta tras una máscara toda esa eh, ira, puede ser hacia el género femenino, masculino, viceversa o incluso puede llegar a a presentar algún tipo de enfermedad mental que a lo mejor no está diagnosticada, pero que realmente puede existir ahí. Eh, digo, yo también, al, al igual que Bere, llegué a usar Tinder un buen rato para conocer esto de pues, salir con, con chicas. no Se supone que Tinder te maneja el, el tema de conocer gente como amigos, no como para ir a... a a salir, salir de fiesta, al cine, qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo de interacción. Pero realmente las personas que yo, por ejemplo, llegué a conocer en esta aplicación, eh, tenían como que momentos muy lúcidos, como cualquier otra persona eh, con la que ya había salido en, en, anteriormente. Pero en cierto momento de la relación, como que había... Eso que le llaman ahora la red flag Y saltaba mucho, ¿no? me saltaba mucho a mí El tema de, de decir Esto para mí es una, una señal De que esta persona va a terminar siendo O posesiva o controladora O realmente lo que necesita Pues a lo mejor nada más es este, Un momento, un rato Algo de diversión efímera Sexo, si lo quieres ver así nada más y realmente no estaba buscando nada más eh, profundo, ¿no? Una relación que llegue a, a presentarse como un matrimonio. Digo, sé de casos específicos de gente que sí pudo continuar una relación ya muy larga, duradera y exitosa con personas de Tinder o de cualquier otra aplicación. Tengo, de, de hecho, amigos muy cercanas y amigas igual, que sus parejas actuales, pues, son eh, o fueron conocidas en estas aplicaciones. ¿Pero qué pasa? Al momento de exigir un tipo de seguridad, los pues ya encontraban la forma, los issues, o si quieres decirle, eh, esos puntos flacos de las aplicaciones y de la necesidad de la gente para meterse por ahí. Les voy a contar rapidísimo una anécdota ahí que me sucedió cuando estaba utilizando esa aplicación. Conocí a la que se supone era una abogada, eh, y te digo, se supone porque realmente nunca... Intercambié ni mensajes de voz ni fotografías ni nada más allá que textos en Whatsapp, fue todo lo que intercambiamos y eso fueron como muy efímeros porque era una persona como que, que decía a cada rato, cada que podía repetía la frase es que a mí me gustan los extranjeros y me gustan los negros y los árabes, y ese de ah, órale, y le sacaba la vuelta ¿no? la plática y yo y ya trataba yo de platicar de otra cosa y decía, sí, es que mi novio, que era francés, no sé qué cosa, ¿no? Y luego yo, ah, sí, está bien. Y ya me iba yo por otro camino y me volví a regresar, ¿no? Es que mi novio, el alemán, este también, que no sé qué, y así, pues, ¿con qué afán lo está haciendo esta mujer? Entonces, eh, llegó un momento que le cortaba los chats yo y me iba a hacer mis cosas eh, al trabajo a lo mejor y un, un día de esos eh, me contactó y me dijo eh, ¿qué onda? ¿cómo estás? que no sé qué, que vamos a vernos que, eh, que la manga del muerto y le dije es que no tengo tiempo ahorita estoy ocupado, ¿No? creo que en ese entonces andaba en la Ciudad de México visitando a mi hijo eh, y me dijo eh, así como que cambió el, el, el tono en el que me estaba platicando Me dijo, bueno, es que tú qué quieres Que no entiendo lo que necesitas de mí que, que Qué vamos a hacer Que vamos ya los, creo, un, era un mes y medio Y todavía no sé nada más de ti Y le dije, pues es que discúlpame Yo no te puedo dar mis detalles, mis pormenores De quién soy, qué hago, dónde estoy todos los días Porque pues, realmente no te conozco ni siquiera por voz, ni siquiera por llamadas o ese tipo de cuestiones. Y, y se empezó a poner como muy oscura la situación, realmente me empezó a perturbar, incluso le puse en el chat eh, algo así como, me das miedo, estás muy hostil, una cosa así, realmente no recuerdo bien, ya tiene mucho tiempo que pasó. Pero esa frase que le dije en específico, como que le prendió el cohete en la cabeza, y, y me empezó a amenazar, me dijo que como era licenciada, abogada creo, eh, era investigadora aparte y, y, que, y, y que había investigado mis perfiles y que me iba a acusar con, con mi pareja y no sé qué tanto se puso a inventar, así como metiendo yo creo cizaña a ver si tenía éxito para empezarme a extorsionar con ese tipo de información. Entonces, pues, eh, esta seguridad que yo tuve de inmediato, pues, fue bloquearla eh, en, el, en el WhatsApp y mandarla por un tubo. Realmente nunca le brindé mayor información y es un consejo también para ustedes, amigos, los que todavía siguen en ese tipo de aplicaciones. Creo que el modus oper operandi sigue siendo muy similar de gente que te quiere extorsionar de alguna manera. Incluso hay chicas que se atreven a, a tener fotos con muy poca ropa o en posiciones de desnudez muy comprometedoras que pueden estas personas llegar a, a utilizar para abusar, digamos, en ese sentido de querer publicarlas y querer este, pues exponerlas de alguna manera ante su familia, sus amigos, la sociedad, qué sé yo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido eh, no sé por ahí ustedes si pueden eh, visualizar el, el tema de la seguridad. ¿Qué consejos le darían aquí a la audiencia al respecto de, de cómo tener esa limitante para no soltar los datos de inmediato, no soltar quiénes somos, dónde vamos, qué hacemos, hasta a lo mejor a qué gimnasio vamos o dónde estamos trabajando de planta, porque puede resultar eh, algo difícil después, ¿no? Con este tipo de situaciones que les planteo. Néstor. Sí, en este punto sí es como difícil eh, poder como decirles algo muy técnico, pero lo básico es, número uno, a su celular apáguenle todo lo que no necesiten, si no necesitan que la posicionamiento global, que la cámara, que la compartir archivos, que el audio y todo eso, solamente déjenlo disponible cuando la aplicación está en uso. O muy recomendable es que primero lo dejen que Cada que van a querer utilizar que el micrófono, que el posicionamiento, que el esto, que el otro, lo dejen en ese momento, solamente cuando lo quieran utilizar en ese momento se active, porque si lo dejan activo para siempre, entonces ahí vienen estos famosos este, mitos que andan por ahí, que créanme si sí son ciertos, eso de que se queda el micrófono abierto, se queda la cámara todo eso está en, consta, en constante monitoreo. O Se los puedo decir como programador, cuando estamos ahí desarrollando cosas en Android, el Android dice, ¿quieres el micrófono abierto? ¿Quieres estar escuchando? Porque sí están todas esas librerías de programación disponibles para poder utilizar los servicios y todo el hardware que el equipo tiene. Entonces, lo básico es no tengan los permisos de sus equipos activos, Android, iPhone, lo que sea. Eh, eso es en cuanto a cosas técnicas otra cosa técnica que les voy a decir es por ejemplo cuando estén buscando en tinder tinder y todas las cosas estas que hacen como match funcionan en base a famosos algoritmos que es lo que hacen ustedes son un perfil por acá del de, de este lado son un perfil y del otro lado están los perfiles que ustedes van viendo conforme le van dando like a determinado perfil existe otra cosa que se llama relevancia entonces si ustedes le dan like al perfil del cuate que está que con la cerveza, que hay medio gañán y que con el carro tuneado y la cumbia todo lo que da y vamos, el estereotipo de una persona que podría como considerarse mala y le van dando like a eso, la relevancia va a decir, ah, mira, pues a esta persona tiene cierta preferencia por estos perfiles, le vamos a mostrar estos perfiles. Entonces lo recomendable es que campechané en esa relevancia de en el gusto de perfiles Porque a final de cuentas, mientras más variado sea al algoritmo Le cuesta un poco menos de trabajo encasillarlos a, a, a este tipo de perfiles Que es donde bien lo dicen Vienen los malandros, viene la gente con malas intenciones Viene la gente que los va a extorsionar Porque se dice, no, ay, es que no sé por qué me tocan así Pues no, no es que te toquen así siempre es que en la mayoría de los casos, pues este, como bien lo dice Beren, no quieres como darte cuenta, no quieres abrir el ojo y poner ahí el dedo en el renglón de que ahí hay un red flag. Entonces, ¿por qué dices, "Ay, es que lo va a cambiar mi amor", lo, nada de eso? O sea, y menos en estas cosas que son tan mecánicas, que son tan matemáticas, que son tan exactas. Si, si ahorita, por ejemplo, se meten a Facebook, ¿cómo se llama? Facebook Match, algo así, Facebook parejas, igual lo mismo. Les van a salir de todos los tipos, y ustedes conforme ustedes vayan viendo cierto tipo de perfiles eh, más les van a salir de ese tipo entonces es, vean dos de los que les gustan, que si es el chavo acá con traje, no sé qué que, etcétera, etcétera, pues adelante, vean dos y luego vean tres que no les gusten para nada, y luego vean otros dos que hay medio les gustan, y así van como haciendo esta especie como de distraer al algoritmo para que no siempre los encasillen esos, ¿por qué? porque pues digamos que la gente que hace este tipo de cosas, como lo hacía el cuate este del fraude, ya tienen encasillado a quién van, sobre quién van. O sea, ellos ya saben que, que están en un perfil específico y saben que el otro perfil específico es el que los va a buscar y va a ver este match. Entonces es algo muy común. O sea, por ejemplo, y, y lo sé, yo programé en algún momento para, para una empresa de teléfonos muy famosa, que, que trajo aplicaciones que se llevó aplicaciones de méxico para, para china de que nosotros hacíamos en su en centro de investigación y desarrollo hacíamos una aplicación muy bonita que hacía este tipo de cosas y era básicamente lo que teníamos que hacer buscar que las personas que le daban like etcétera etcétera y mucha gente se da así de, ay mira qué bonito no es cierto cuando ya ven ustedes unos perfiles que el musculoso que la chava la modelo ahí por lo regular ya son modelos pagados por la misma aplicación, lo, la misma empresa que desarrolla la aplicación les pone estos ganchos que son vistosamente, visualmente muy atractivos y ahí vamos, ay mira ya le di like, ay qué padre y si les contestan o les hacen match y lo que sea, no fue la persona, fue un código automatizado no quiero decir los bots, porque si no se nos vienen los handlovers encima por hablar de bots pero los bots ya están entrenados a que si le dan ustedes un macho le dan una y me gusta o lo que sea se va a ir y les va a dar les va a decir en ese momento este hola cómo estás ¿no? y ahí van todos creídos entonces por qué porque buscan que esa relevancia siga pasando ahí por ejemplo de todo no está el cuate que le va a sacar dinero a la mujer pero también está la mujer que le va a escribir al cuate, ay, sufro mucho, no me depositó la bendición y no tengo ni para comer el día de hoy, no sé qué, y ahí va el otro, todo corazón de pollo y le deposita el dineral y, o sea, vamos, ¿por qué? Porque estamos ya como eh, programados dentro de nuestros perfiles a tener cierta relevancia a este tipo de personas, entonces... ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues primero darnos cuenta de nuestros gustos de, oye, ya caí acá y el patrón es el mismo. Encontrar patrones en el comportamiento de las personas, en sus perfiles, en sus fotos en todo eso, puede ayudar y ayuda mucho a que en realidad no vuelvan a caer. Eso es un punto muy importante. Así es. Eh, pues básicamente ves que en esas programaciones, o oh vaya, yo no soy ajena al tema, pero... También te aparecen personas que vivan muy cerca de tu casa, de tu domicilio, de donde estás. Porque, por ejemplo, yo creé, me acuerdo, y eso por otro amigo que me dijo, vamos a aperturarte el Tinder. Y yo le dije, no, a mí no me gusta nada de esas aplicaciones. Y me dice, ándale, estábamos en su casa ahí en Polanco. Y obviamente en Polanco eh, te aparecían todos los de alrededor. Sí, ya posteriormente venía para acá donde yo vivo, en el Estado de México, y de igual manera me aparecían, pero los del Estado de México, de, de la zona donde yo vivo. Entonces, la verdad, yo decía, esto es un rastreo total, eh, esto no me gusta, no me desagrada. Y vaya, pues sí, sí lo di de, de baja eh, completamente, porque no es una aplicación que me haya encantado, ni mucho menos es de mi interés. Pero fíjate que eh, hablando de... o, o hablando... prácticamente hablando de Simón Leviev, la verdad sí es un tipo muy agresivo, aunque pasivo uh -huh, y peligrosísimo, porque pues está implicando o implicó que tuviera un carácter pues totalmente malicioso con tendencias de comportamientos de cariño, de quedar bien con las chicas, pero a la vez su frialdad emocional y falsedad, pues fue lo que, lo que le dio el, el éxito. Y, y, y sí, la verdad es que sí hay que tener en cuenta este tipo de, de documentales, porque a lo mejor podemos decir que están pues muy, muy lanzados a la aventura o o hasta a lo mejor muy armados, pero no es cierto, en la actualidad de verdad es que sí está pasando muchísimo eso, porque los rasgos psicológicos de ese tipo, la verdad es que es de explotación total, de manipulación, de toma a personas como medios para, pues para obtener sus fines de satisfacción personal, que eso fue lo que realizó con estas chicas, ¿no? Su visión pues es totalmente estratégica, esa, eh, sin duda. ¿Y cómo, cómo lo realizó? A ver, ustedes me van a decir, pues con adulaciones. Con adulaciones fue que se ganó a las chicas. Y pues ahora sí que no. Esas personas no dudan en manipular para lograr su objetivo, sus metas, y porque prácticamente no robó nada, ajá, sino que las mujeres fueron las que le prestaron el dinero y, y realizó su fraude pero ante la ley pues no, no pasó nada ¿no? entonces hecho, eh, ajá, sí dime de hecho ahí me parece que estuvo sí estuvo en cárcel pero como tres meses nada más le habían dado me parece diez meses de cárcel pero con su abogado redujo la condena hasta tres meses entonces realmente para el, me parece cuánto le vizlo como un millón y medio de dólares, ¿no?, a las tres muchachas que aparecen ahí. Realmente sí. es súper poquito el tiempo que estuvo como para lo que, todo lo que defraudó. Pero sí supiste eh, por qué nada más tuvo tres meses, porque tuvo excelente comportamiento, o sea, su adulación la, lo siguió acompañando, y por eso fue que tampoco no lo tuvieron tanto tiempo ahí en, en, en cárcel, uh -huh. ¿Por qué? Porque sus intereses prioritarios de esas personas son tan arraigados. Ajá. Eh, una persona pues, de ese, de ese, de ese perfil sí puede ah. comprender los sentimientos de las personas, sí los puede comprender, pero sus intereses prioritarios eh, son la avaricia, eh, bueno, la avaricia al dinero, y antes que las relaciones personales, entonces prácticamente por eso eh, se vieron pues totalmente lastimadas esas chicas y, y robadas, robadas y además pues mienten comúnmente cuando es necesario y, y tienen carencia de, de principios éticos, eh, de valores sociales, de falta de formación de carácter Uh -huh. Entonces son, person son personas difíciles de conocer en profundidad Entonces te digo, todo esto la verdad es que mm, es importante saberlo y que la audiencia lo sepa Porque estas personas poseen una actitud cínica ante la moralidad Poseen bajos niveles, súper bajos niveles de empatía uh -huh. Evitan el apego eh, les gustan, sí, les gustan los encuentros casuales, suelen ser personas pacientes, que eso es lo que, uno de los rasgos que este hombre tuvo. Entonces, hay una, hay una, este, es una triada, es una triada que se llama Triada Oscura, no sé si han oído de ella, hablar de ella, <coughs> fue creada por eh, Delroy y Kevin Williams, ellos son investigadores de Estados Unidos, son, eh, están estudiando son profesores de psicología, pero son investigadores. Entonces ellos crearon precisamente esa, esas triadas, <coughs> perdón, esas triadas oscuras de la cual pues eh, estamos hablando que es de de, maquia, eh, de, de maquiavelismo, Sí, de ser una persona narcisista uh -huh. y también una persona pues de rasgo psicopático uh -huh. entonces bueno eh, para para que podamos tener un poquito más de, de información acerca de esto y también pues eh, de fácil entendimiento los rasgos psicópatas es como todos podemos saber es eh, placer a, a dañar uh -huh. El rasgo maquiavélico, pues su fin concreto es conseguir manipulación elevada en exceso. Y los rasgos narcisistas es su ego elevado y pues una visión distorsionada de él mismo, que él cree que es superior a todos y que puede manejar a su antojo a las personas. Y desafortunadamente, sí lo logran. <risa> El narcisista es eh, pues más asociado a la, a la grandiosidad, uh -huh, al exhibicionismo, eh, tiene explotación ajena, tiene una excelente dominación. El, el psicópata pues no, no quiere o no, o no puede sentir emociones porque es hacia sus instintos, entonces prácticamente ese tipo de personas pues no les importa si causan hasta un eh, un suicidio, no? Exactamente. Entonces, eh, y el maquiavélico, pues, son técnicas de control y de manipulación, cualidades perversas totalmente. Y como lo dije desde un principio, pues, son totalmente retorcidas. Entonces, tú psicoanalizas siempre a tus, a tus novios, Veré. O a tus pretendientes para este, perfilarlos y decir, este cuate, este cuate sí me conviene o, o realmente es algo que te ha impedido este, tener relaciones largas. Digo, desconozco tus relaciones, pero ¿crees que sí ha afectado para ti esa capacidad de ver en las personas ese tipo de características? ¿O realmente, digamos... Eh, eh, ¿No tratas de perfilarlos cuando vas a querer una relación eh, más que profesional, digamos una relación más estable en algún momento dado de, de la interacción que puedes llegar a tener con esta persona? ¿O si crees que puedes dejar de lado eso con tu área psicóloga y meter eh, a tu área digamos más humana, que no tiene ese conocimiento que tú tienes en este momento, para involucrarse con otra una persona en ese sentido? O sea, si ¿sí lo dejas de lado o siempre está delante de ti la psicóloga. No, mira, eso es lo que, el detalle, ¿no? Que siempre dicen, es que me vas a psicoanalizar, etcétera, etcétera. Pero no, realmente es como un doctor que cuando está en su sala de cirugía se dedica a realizarlo y, y ya sale y realiza sus labores normales, cotidianas, con sus amigos, familiares, etcétera. De igual manera, un psicólogo. Un psicólogo no está todo el tiempo pensando en, psico, en psicoanalizando para nada. De hecho, de hecho eh, a mí me gusta tener relaciones largas, todo lo contrario. Eh, me gusta tener relaciones largas, conocer a las personas. Eh, soy muy humanitaria, yo soy como más del de, de estilo humanitario, pero obviamente sí tienes que estar enterada, sí tienes que conocer y afortunadamente... Yo conocí a una persona con este tipo de rasgos y, y me juntaba mucho y me junté muchos años con este tipo de, de personalidad. Entonces yo no entendía el por qué no lo, pod no lo podía conocer tan a fondo, Siento que a mí siempre me ha gustado conocer a personas pues más a fondo y que tengan una vida normal, que les guste ser familiares, que les guste eh, eh, eh, lo que todo el mundo lo tomamos como algo normal, tradicional, como momentos, eh, como lo quieras llamar. Pero eh, yo sí tuve pues la decepción de ese tipo de personas porque sí se muestran lindos, sí se muestran amables, sí te brindan, pero, pero te brindan para quitarte, ¿me explico? Entonces, eso lo vas como descubriendo a través de los años, no de inmediato. Entonces, ahora que yo ya eh, tengo un poco de conocimiento acerca de estos temas y, perdón, y de estos rasgos de las personalidades en psicología, eh, es más fácil detectarlo y es más fácil alejarte, pero eso no quiere decir que, que no los puedas tratar, eso no quiere decir que no, no les des el valor como humanos, porque no tampoco toda la humanidad somos distintas eh, de acuerdo a, a cómo te has desenvuelto en tu círculo social y, y, y siempre todas las personas vamos a tener algo bueno uh -huh. y te encuentras con este tipo de de personalidades, sí, sí la verdad es bueno alejarte, eso es mi mayor recomendación, más como mujeres, para que tengas pues una mejor, eh, ¿cómo, ¿cómo le podemos decir? Para que puedas salvaguardar tu integridad como mujer y como lo que tú pretendas realizar con una pareja, porque este tipo de personas no te van a servir ni para nada. Entonces, así es como yo me he manejado, eh, no tiene nada que ver en ocasiones mi licenciatura eh, o lo que yo aprendí con, con relacionarme con las personas. No, la verdad es que no tiene nada que ver, pero sí te ayuda a, a que tú pues, puedas tener cien, ciertas limitantes de algunas personas que no, no, pues, no te convengan mucho. Uh -huh. Si está en ti poderlos ayudar Pues eso es lo que, lo que uno puede hacer Ayudar Sí, en este punto es como entender los patrones Más que llevar un blindaje de psicoanálisis ¿no? Porque me imagino que bajo estos términos Pues oye, no conoceríamos a nadie O sea, si empezamos a ver de que eh, no sé, el, el moño o cierto tipo de ropa, cierto tipo de comportamiento implican que va a ser así, al mínimo a cualquier persona pues, se nos destapa la olla por cualquier cosa y vámonos, ¿no? Entonces, eh, si, si pensamos desde este punto de vista de ir con este blindaje, con este escudo por delante de, a ver, tú, tú, tú, tú, yo creo que va a ser hasta un poco más contraproducente encontrar una persona bajo unos estándares de sanidad mental que a lo mejor está por allá comiéndose el pegamento br, br, br, y no entra en ningún patrón, tú, tú, pues no hace nada, eh, no, o sea, vamos, no, no estoy defendiendo a los, a los psicópatas y todo este tipo de cosas, pero a final de cuentas, eh, ciertos como rasgos también se suelen ver como en personas de mucho éxito, no o sea, el narcisista quiere progresar y cosas así se dicen. no no estoy defendiendo a nadie porque... Luego a mí me dicen, me llegan los tomatazos, es que estás defendiendo. No, no estoy defendiendo ni estoy a favor. Estoy diciendo que parte de todos estos esbozos se puede, como cuando se dibuja algo, como hagan de cuenta que las personas somos como un lienzo de esos que hace Bob Ross. Y para que sea un lienzo completo, pues tiene que tener que el narcisismo, porque pues, oigan, hay que bañarnos, hay que vernos padres, hay que tener un perfumito. Todos podríamos en un dado caso como buscar esta parte de... Eh, es que no quiero usar que el, que el psicópata para su beneficio y verse bien y que no sé qué, ¿no? Sino como que pues, a progresar y tratar de no pisar a otros Todo ese tipo de cosillas van como también de la mano Y si llevamos este escudo, pues con nadie platicaríamos O sea, en serio, nadie Porque vas en el transporte público y eh, viene que el albañil viene cansado pues Se va a querer sentar Que tú vienes de la oficina aburrido, te vas a querer sentar Que vienen las personas así y, y todos van a terminar buscando, van a terminar una especie de conflicto porque pues, todos quieren un lugar, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo muy burdo y a 3.000 metros de altura, ¿no? Pero tener este escudo, pues sí es como, como complicado. Lo, lo, digamos, importante aquí podría ser ir encontrando como patrones de comportamiento. Eso sí sería como una especie de apoyo que ustedes, por ejemplo, que si las pues, personas que nos están viendo entran al Tinder... ...y ya tuvieron como el match de conocer una persona... ...y luego no les gustó... ...y vuelven a encontrar otro match... ...y vuelven a seguir dándole match... ...y ven que los comportamientos... ...y los patrones de ...son similares a su experiencia anterior... ...y no hacen nada... ...entonces ahí el del problema no es tanto que haya... tanta gente así como mala... ...mala... Eh, ...intenciones... ...sino que por qué no a tiempo se trata como de detener... Y muchas personas me van a aventar de tomatazos O sea, es que tú no sabes, es que tú no sé qué. Sí, claro, yo soy un hombre que se casó hasta los casi 30, ¿no? ¿no? O sea, vamos, yo yo sí, como que de lejitos y no sé qué. Y en verdad que créanme que luego me pregunto cómo es que tengo dos hijos, ¿no? No hablo, no digo nada, ¿no? Pero también, este, precisamente por eso me imagino que a lo mejor la parte de la convivencia y ese asunto, pues debió haber sido un poco más sencilla si a lo mejor yo no fuera tan quisquilloso Tan de patrones, porque siempre decía yo, no, pues a ver, este patrón que estoy viendo no me gusta, y al no me gusta, y córtale, y no me gusta, y córtale. Y creo que la, la persona con la que te, terminamos casándonos, pues sí era ah, ya te entendí, ah, sí, ah bueno, y en el, el ya te entendí, pues ya me quedé yo quieto, no digo, ah, perfecto. Pero a final de cuentas, pues, las personas que todavía no llegan a este punto de, de, de, de match, a este punto crucial en sus vidas, en sus momentos, pues el hecho de que esto se siga prolongando y que haya estas personas que tengan estas intenciones que básicamente están haciendo una industria de las relaciones porque no es otra forma de llamarlo, o sea no, no contemplar los sentimientos, no contemplar, fingir la empatía, o sea que eso yo, yo la verdad no lo coincido, porque por ejemplo luego me dicen la gente que ¿por qué no saludes No, no lo siento, o sea, no, no, no puedo nada, qué buenos días que ¿cómo estás? Me preguntan luego así, ¿por qué no preguntas cómo estás? Porque no me interesa, en serio, no me interesa. Y, y yo veo, por ejemplo, a todas estas personas que, que entran en estos patrones, siempre es el interés así de, ¿y cómo estás? ¿y cómo te fue? ¿y tu día? ¿y no sé qué? Y muchas veces no es que digas tú genuino interés. Y lo podemos ver, por ejemplo, con las relaciones de trabajo: te mandan el WhatsApp a las 7 de la mañana, ¿cómo estás? Todavía ni contestas y ya te ponen otro tema. Entonces. Ese tipo de desde de pinceladas en las personalidades, creo que es lo que hay que como, como patrones tratar de evitar y tratar de ir como pensando que, que, que son focos rojos o red flags, dicen modernamente, los red flags para poder eh, no ir desechando toda relación, todo, no, no, no sino que a lo mejor son cosas que pueden detonar en cosas mucho más graves y pueden escalar incluso a niveles de violencia. Ya lo vimos con este cuate, ¿no? ¡Ah, me van a matar! Pero era porque él industrializó toda esta empatía, industrializó todo esto y creó un negocio, creó un esquema piramidal de todo De, de usar los sentimientos, de usar las sensaciones las, las, las, los, ¿Cómo se llaman Las sensaciones y los sentimientos de las mujeres En, en este en, en este flujo Y pues dijo, no, pues de aquí soy Es dinero fácil, es dinero rápido Y nada más hay que... Hola, mi amor, buenos días, que no sé qué Y eso es lo incorrecto O sea, no estamos diciendo que porque sea de Tinder va a ser malo Y todos van a ser malos No, creo que no son personas muy específicas que ya aprendieron a usar la relevancia del algoritmo a su favor para poder obtener pues, cierta ganancia. Y sí, así como ahorita destapó de este, de pues, este cuate, pues también hay, este de seguramente había más, o sea, hay más, hay más. Y, y, y con muchas cosas peores, ¿no? O sea, no faltará aquel que incurra en violencia y todo ese tipo de cosas, entonces... ¿Por qué se dan? Pues básicamente porque muy a tiempo no hay un conocimiento del patrón y se lleva, y por ejemplo yo quiero que el auditorio se lleve esta parte. Tinder no está hecho para que la gente tenga amor. Tinder está hecho como un negocio, para que miles de personas entren y cuando hagan macho o lo que sea, pues vean un anuncio. Para eso está hecho Tinder. No está hecho para que consigan que el amor, no, nada de eso. Está hecho para que haya miles de visitas, miles de, cada eso que a ustedes le dan like se les llama hit. Ya sea positivo o negativo Y pues eso genera tráfico Y genera que las, las empresas Como siempre se los hemos develado aquí Las empresas dicen Bueno, voy a patrocinar tu marca ¿Cuántos, ¿Cuántas gentes lo van a ver? No, pues que un millón Hace unos años Hace como 3, 4 años En una agencia de publicidad Tratamos de promover que cada que había un match se Saliera un anuncio de condones De ese tamaño es la industria Entonces pongan atención en esa onda no es que vaya a ser el destino, no es que vaya a ser el amor de su vida, no. Es una cosa que los va colocando y también las gentes que tienen como cierto nivel de uso de estos patrones van a estar buscándoles a hombres y, o sea, hombres hacia mujeres y mujeres también hacia hombres. Porque, o sea, la moneda está de los dos lados. Exactamente. Y lo que comentabas hace un momento de lo que es el narcisismo, todo ser humano tenemos algo de la de la triada oscura que, que mencioné, pero vaya aquí en el tema que estamos es, eh, relacionándonos es con el ejemplo de Levier, sí, que ya bueno pasó estándares ya muy elevados, pero vaya a toda la, la, a la sociedad estamos en esa dualidad. ¿no? De, de, de que nos encontramos con el bien, con el mal y pues de alguna manera a veces tenemos que abrazar el lado oscuro es algo bueno usándolo de la manera más saludable para crear un potencial creativo óptimo Ajá. ahí sí, sí nos puede ayudar es, es más importante que fingir que, que no está ahí entonces, es bueno, es bueno tener ese tipo de, de dualidad del ser humano, pero no sobrepasar, porque estamos a una rayita milimétrica, a tendencias pues totalmente de este tipo antes mencionadas. Y, y sí, la verdad es que sí tenemos eh, un poco de, de, de esos conceptos todos, todo el ser humano, pero básicamente aquí eh, hay un libro, no sé si lo han visto ustedes, este, es acerca de, eh, ¿cómo se dice? Las 48 leyes del poder. De hecho, fue un, un bestseller escrito por Robert Green. Y, y como les comento, es, se convirtió en bestseller. Y lo pueden leer, pero para gente podrida, la verdad, le puede ayudar a dañar más gente. ¿sí? En las cárceles lo, lo estuvieron pues, censurando, porque, híjole, si, si tienen oportunidad la audiencia de, de, de leerlo pues básicamente sí te ayuda, sí te ayuda, aunque el enfoque del autor, no sé si realmente lo, lo usó como para protegerse, pero es para que saliera a la luz y, y, y, y que se revelara las actitudes de las personas malandras, ¿no? <ríe> que, que prácticamente malandro, para aquellos que nos ven en Australia y no, y no conocen el concepto malandra, <ríe> es bueno, mal y andro que es en griego persona, ¿no? Entonces, eh, esto es eh, de gente malandra que está entre gente boba. Uh -huh. La verdad de la gente boba, pues es falto de entendimiento o razón. Entonces, eso a, a mí me cuesta entender que existe gente totalmente carente de sentimientos y que aún así se sienten con todo el derecho de desplumar vidas. Entonces, es, es importante, la verdad, que, que, que puedan pues darse cuenta de todo lo que existe en nuestro mundo. Y pues es una dualidad, pero también depende mucho de tus valores y de todo lo que tú, eh, pues desde chico, tienes en, en tu familia realmente, y, y que puedes pues crecer con ello y, y no y no desviarte Ajá. entonces yo digo que, que eso es súper importante para que tú puedas desarrollarte de una mejor manera y, y, y bueno también déjenme contarles que hay una radiografía totalmente de cómo engañó Simón Leviev a sus víctimas y lean ese libro es el arte de la seducción del mismo autor del mismo escrito por Robert Green. de la misma manera es una totalmente radiografía de cómo engañó ese tipo y cómo sedujo a, a estas chicas, totalmente aplicó el jodido manual, entonces nada más para que vean que, que existe pues, personas que, que ya nacen así o, o también la misma sociedad los ha llevado a eso, ¿no? Porque tal vez su pobreza los hizo que, que llegaran a ese extremo. Es correcto, Bere. Pues muchas gracias por esas recomendaciones. Úsenla con mucha responsabilidad, amigos, <ríe> ya que si contiene este tipo de manuales eh, de técnicas eh, como para poder manipular a las personas, pues creo que es importante como decía el tío Ben, que ese poder conlleva una gran responsabilidad. Y he para cerrando ideas al respecto de este programa, amigos, que les comento, esta es la primera parte, estaremos haciendo una segunda parte con el ya conocido doctor Gustavo Vega, a, al respecto de este mismo tema, a, ahorita estamos tomando el punto de vista de eh, Berenice, que también es psicóloga, que está contando de una manera también su experiencia personal, y eh, bueno más que nada yo quisiera expresarles que cuanto sea mucho la soledad sea mucho su, su necesidad incluso porque si es una necesidad de estar con alguien eh, por lo menos a lo mejor intercambiando palabras en la noche eh, que te abrace cuando duermes eh, todo ese apapacho que estamos eh, no sé si todos los humanos acostumbrados a recibir eh, por lo menos de una pareja o incluso la soledad luego nos lleva a caminos totalmente desconocidos. Aunque sea esa su situación, amigo, en este momento, amiga, eh, no pierda de vista o del radar estas recomendaciones y estas eh, pláticas que le estamos dando al respecto de lo que se relaciona a conocer gente en línea. Porque, pues, si bien a veces hasta la gente que conocemos nos puede llegar a jugar malas eh, pasadas... Eh, imagínese si la gente que no conocemos en línea qué no podría ser, ¿no? Entonces, no lo pierda de radar, como bien dice Néstor, tampoco se po se ponga paranoico. No diga que no a todo por el mínimo destello de alguna cuestión que para usted pueda parecer un red flag. Simplemente fíjese bien, también dele tiempo a las relaciones, madure sus relaciones interpersonales, no solamente de relación de pareja Sino también relaciones de amistad Donde usted realmente Pueda visualizar Qué le aporta esa persona A, a su vida Qué le aporta o qué le puede llegar a aportar eh, eh, Tengo el claro ejemplo De unas personas que conozco desde, desde años Es Néstor, es Bere Son personas de valor para mí Que nunca estuvieron totalmente Fuera de mi vida eh, y en este momento pues estamos realizando algo que a lo mejor ni nos imaginábamos ¿no? que podremos llegar a estar eh, interpretando para ustedes y que realmente la aceptación que se ha tenido al respecto de estos contenidos pues es bastante buena eh, por ustedes y muchas gracias esa es la recomendación eh, personal ya la recomendación técnica pues es eh, básicamente no, no de datos, no haga depósitos eh, no se embarque en, en problemas que no son suyos, eh, no se sientan manipulados. se dicen es que el padre de la bendy no me mandó para la leche, usted no le mande dinero tan fácil, ¿no? O no pague los boletos de avión para que se venga el novio que siempre soñó de África, ¿no? Entonces, realmente, eh, creo que es, llega a rayar en lo absurdo, en, en lo que es hasta obvio pero a veces hace falta que no lo recuerden. Y si ese es su caso, pues aquí está la evidencia que hoy les estamos proporcionando. No sé con qué quieren ir cerrando, Néstor, veré al respecto de, este, de esta idea, de este programa. Estuvo bastante sí. interesante. Uh -huh. Lo importante es primero, eh, como ya lo hemos dicho aquí, la parte egoísta, ¿no? Antes de buscar, querer a otra persona, antes de buscar, este, compartir algo, lo que sea, primero tenerlo para uno mismo. O sea, la autoestima, eh, sin llegar al grado narcisista, no la autoestima para uno mismo. ¿Sabes qué? No me gusta que me grites que esto, que lo otro. Poner los tiempos, los límites. Y esa es una palabra súper eh, importante, los límites. No me hables a tal hora. Porque es, que no sé qué. es mi tiempo, es mi espacio, es mi momento y no quiero que, que sea interrumpido. Entonces... Y eso pues cuesta mucho trabajo. O sea, os puedo decir como hombre casado, ¿no? Eh, que, que cada que es mi tiempo, no me. Ah, ¿por qué? Pues es por eso. Pero no te puedo dar más tiempo. No puedo dar algo bueno. No puedo dar algo si no tengo algo para mí. Entonces, ese es un punto importante. Aprendan primero por ustedes mismos qué les gusta, qué van a llevar, qué van a poder aportar. Y en esa medida, en esa misma, en esa misma medida, mmm, digamos, pedir. ...para una futura relación, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, pues, eh, que yo pido... ...¿cómo voy a pedir algo que no tengo? Y entre ese pedir algo o en ese dar algo que no tengo... ...pues incluyen estas cosas, o sea... Eh, ...cómo de repente ya están hasta las manitas... ...en una relación en la que les mandan mensaje... ...ay, es que no tengo dinero, es que no tengo esto, no tengo lo otro... ...tanto hombres como mujeres... Ah, eh, conozco este chavas también que les pasa... ...ay, es que fulanito de no sé qué, ¿cuándo lo conociste? ...ay, hace como tres meses, lo conoces en persona... Ay, no, todavía no, pero me manda fotos. y no. ah, Por favor, o sea, y el patrón de las fotos siempre es el cuateo presumiendo algo o mostrando algo. Eso es un red flag, eso es un red flag de estafador. ¿Cómo? Yo lo sé, yo viví en una pirámide, yo viví de una pirámide casi tres años. Y parte de menguar la voluntad de las personas, parte de reducir la, el razonamiento, pues es en la pantalla. O sea, llegan... El, ¿Qué hace Carlos Muñoz con sus trajesotes y su barbota? Llamar la atención, marearte, impresionarte, porque dices, oh, no, pues sí, entonces, esos detallitos, esas pinceladas que pueden ser peligrosos, o sea, pueden ser un indicador de que ahí va a haber peligro, verlos, abrir los ojos a tiempo y, y no caer en todo esto de que, ay, ahora no tengo no sé qué, no, a ver, espérame, me acabas de mostrar una foto que estás en un yate en Tulum, eh, ...con un relojote, unos zapatotes de esos que van sin calcetines... ...y me estás diciendo que no tienes 500 pesos, no te creo... ...o sea, ese tipo de cosillas en contradicciones y en elementos que van ahí... ...es donde van a ser, y la otra es que por ejemplo le dicen... ...híjole, es que no, ay, es que no me amas, es que no me quieres, es que no quieres que esto continúe... ...vato, no, o sea, no va por ahí el asunto, ni, ni, el, ni, ni hombres ni mujeres que les diga eso... Pues no tiene sentido, pues para eso mejor este, suscríbanse a Playboy, no sé cómo se haga este tipo de cosas Porque por ahí va el asunto y tengan mucho cuidado en esas ondas Y ya para cerrar, las aplicaciones como tal no son necesariamente malas Así de, ah, es la maldad absoluta y solo los este, Tinder son estafadores No, son las personas las que terminan usando mal todas estas tecnologías, todas estas técnicas para, para su beneficio y la aplicación ahí está, la aplicación en sí nomás es un montón de cables y discos duros y algo de software ahí empleado Y quien la usa pues es quien hace el mal, no se me vayan con la fita de Ay es que porque es de Tinder o porque es de Facebook o porque es de... No, la aplicación ahí vive y así como ha vivido sin estas personas va a seguir viviendo y va a seguir habiendo gente Pero ahí va a seguir la aplicación, son las personas que toman esta onda como su negocio, ahí es donde está el problema Exactamente. Eh, mira, pues eh, para ir finalizando, también no quiero dejar como inconcluso, así como existe pues el, la triada oscura, eh, también existe, uh -huh, están estudiando, investigando lo que es la triada luminosa, ya fue inventada, fue inventada por lo que es, es eh, Scott Bra eh, Scott Barry Kaufman, y pues la verdad, él tiene igual, de igual manera, eh, son tres. Es la fe en la humanidad, que es pues creer que todos los humanos son buenos. El humanismo, que se define como creer en la dignidad y el valor inherente, es decir, el valor esencial de otros seres humanos. Y el kantismo, que recibe el nombre por el filósofo Emanuel Kant, y significa pues tratar a las personas con fin de sí mismo, no solo como peones involuntarios en tu juego personal de ajedrez. Entonces esa, esas, eso es la contraparte y lo que recomiendan pues es tener esa dualidad entre esos dos para que pues pueda ser usado, como anteriormente lo, lo comenté, de una manera más saludable y que puedas tener un potencial más creativo. Y ¿Sí? ahora, en cuestión de, de ayuda eh, en psicoterapia, digo, no estoy diagnosticando ni nada, pero, pero para personas que, que tienen eh, comportamientos ya antisociales, como fue el tipo de levier de eh, los colegas especialistas en criminología son los que tienen por objeto de estudio, pues tratar a estas conductas antisociales. Ellos ahí pues, manejan la ira, la violencia y pues, tratamientos para abuso de alcohol y estupefacientes. Uh -huh. este, eh, digo, ya también por último, uh, nos puede ayudar para, para ir quitando como esa conducta social que hoy en día también subliminalmente se está pues, representando muchísimo en la humanidad, y que no nos damos cuenta, eh, pues es el de, desarrollando la resiliencia, uh -huh. es la superación de circunstancias traumáticas, la cual va a potencializar tu felicidad personal, porque pues es una habilidad interna para enfrentar la vida exitosamente, entonces eso es la, la resiliencia incrementar pues tu rendimiento educativo y pues llevar un estilo de vida saludable, que eso es lo que eh, comúnmente se recomienda para que puedas llevar como una vida más controlable y pues también que, que puedas sobrevivir ¿no? a, a tantas situaciones que hoy en día en la humanidad nos está transformando. Excelente, pues ahí está el tema, amigos. Eh, por demás, interesante y más con el punto de vista de mi querida amiga Bere, eh, más que nada, eh, como ya le habían dicho a Néstor y le en los tomatazos de por qué no invitamos mujeres, siempre hemos invitado mujeres, ¿no? Las primeras eh, chicas fueron eh, esta Renata y Jessica para el tema de feminismo. Ahora nos hace el honor de estar aquí, Bere, muchas gracias por tu visita al canal, Bere, eres bienvenida de nuevo cuando gustes. Eh, nosotros apreciamos muchas bastante, gracias. apreciamos realmente bastante la interacción de la gente con nuestros videos y que se esté sumando a este proyecto que por demás, desde el principio ha sido nuestro objetivo, eh, pues precisamente abordar estos temas en compañía de todos ustedes, amigos. Eh, ya quedó por ahí este tema, creo que los centros de ayuda eh, al respecto de, de este tipo de cuestiones, si ustedes ya recibieron algún fraude, pero realmente en todas las delegaciones son las fiscalías locales de sus estados, pueden llegar a presentar este tipo de denuncias por fraudes o por incluso amenazas, eh, si sí existe la, la posibilidad de hacerlo. Realmente es algo difícil de probar porque pues a veces no se conoce incluso a las personas físicamente y realmente tampoco a lo mejor tenemos ni su dirección ni una eh, una data totalmente original que nos pueda ayudar a interponer, por ejemplo, una demanda de restricción o alguna cuestión similar que salvaguarde nuestra seguridad, ¿no? Eso que le llaman mucho el, la ley, la restricción de, de cercanía, por lo menos, sí existe aquí como figura en México de manera legal. Es algo difícil de probar porque yo lo viví en algún momento con alguna relación que estuvo bastante exótica, por demás este, eh, algo hostil. Entonces eh, sí existe, pero es bastante eh, difícil de poder acceder a menos que se tengan ciertas condiciones muy específicas, como agresiones frente a autoridades, o frente a, a varios a, a un número eh, de testigos en específico, como para que estas cosas se hagan eh, pues un, un exhorto legal hacia este tipo de agresores. Lamentable en México es eh, la presunción de, de inocencia es lo que está por sobre todo el tipo de acusaciones que sigue a presentar de manera legal, por lo menos. Entonces, eh, más que nada, si no quieren llegar hasta estas instancias, pues tomen sus precauciones al respecto de conocer a personas eh, en este tipo de circunstancias. Y, bueno, si le están pasando bien y ya tienen una pareja al respecto, pues cuídenla. Eh, si la buscaron con ese tal empeño, pues también dedíquenle el, lo que realmente quisieron darle siempre a esa persona y que tienen para dar, ¿no? Como decía bien Néstor, si lo tenemos nosotros en un principio, estamos abiertos a compartirlo con los seres amados, llámese no hijos o pareja, o incluso la misma familia nuclear. Ya está, quedó muy, muy bien el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí cerramos participación de todos. No sé si quieren decir algo más o ya con esto es suficiente. Sí, mira, yo quería comentar algo al respecto que Néstor ahí eh, lo mencionó como dos ocasiones eh, referente a la estrategia que se ha estado utilizando en paralelo, que es eh, el esquema de Ponzi. No sé si ustedes han oído de ese esquema de Ponzi, Ajá, prácticamente está totalmente relacionado con todo esto que, que, le, que sucedió a Simón Levier. Eh, eh, él, lo, él lo relacionó de manera presencial con las chicas y, y el sistema Ponzi es pues, un italiano que lo creó para robar en Estados Unidos y que posteriormente a lo mejor nos gustará platicar de estos temas, pero principalmente estas pirámides son totalmente paralelas y es una estrategia totalmente relacionada a, a este tema. Entonces, eh, nada más para que se den cuenta que también en las redes sociales están invadiendo de este tipo de pirámides enmascaradas. Exacto, pues, dato perturbador, pero real, amigos, ya está ahí. Gracias una vez más por su participación. Así, re, repito, redes sociales, XHT web como siempre, suscribas ahí, tenemos grupo de eh, Telegram y ah, también hay ya hay Kawaii, hay eh, Instagram, hay Facebook, el Facebook está creciendo más un poquito, también ahí resubimos los videos, Instagram estamos subiendo portadas y, y e incluso estamos haciendo algunos eh, avances ahí entre líneas como pistas de lo que se va a tratar el, el siguiente programa para que ustedes si les gusta también participar en este tipo de dinámicas, de como que adivinar de qué se va a tratar y sumarse. Pues también por ahí por Instagram nos puede llegar a seguir, incluso haciendo ahí unos bailecitos algo millennial en el TikTok. También, ¿por qué no? Ahí estamos compartiendo algunos clips de esta llamada La Voz del Pueblo o La Voz de la Galaxia, incluso también La Voz de Ultratumba. Yo soy Jorge Mendoza, les agradezco su asistencia a esta sesión, a este programa que estuvo por demás interesante, y les agradezco su suscripción al canal, activando las campanitas aquí en La Voz del Pueblo MX. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.